Muy buenas noticias, póngalo en su calendario. Sábado 23 de marzo, 1pm desde Miami, horario de Nueva York. Nuestra cuarta transmisión en vivo en las redes sociales, YouTube y Facebook. Temas a tratar sin anestesia. Hernia de disco, dolor lumbar, nervio ciático, segunda parte. Si se perdió la primera parte, busque los enlaces en las redes sociales o los dejaré en los comentarios de abajo. Movimientos de yoga y técnica de los movimientos rotatorios para la zona lumbar. No se pierda acupresión con los famosos cristales chinos. Una técnica que yo desarrollé para estimular los puntos de acupresión para hacer masajes y estiramientos, una visión más profunda de la terapia MPS y cómo actúa en la columna y en la zona lumbar. Invite a alguien a quien lo necesita, véalo con sus familiares, con aquel que está sufriendo, con aquel que tiene un problema. Y lo más importante, lo más importante y lo más importante es que usted esté presente. Es el único momento que tiene para preguntarme vía chat desde su casa en la comodidad y el confort, utilizando el internet, su pregunta, su consulta. Y todo esto, ¿dónde? En salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Si usted está en Facebook, ponga sí en los comentarios de abajo. Y lo vemos en nuestro próximo video. ¿Otro mate?